¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si los Brawlers fueran reales? ¿Cómo estaría su actitud? ¿La forma en que ven las cosas? ¿No? Bueno, pues en este video veremos cómo sería cada Brawler si fuera real. Así que comencemos. Para empezar tenemos a Shelly. Una chica que vive la vida al máximo Que simplemente no le importa sufrir, romper reglas Ya que ella quiere simplemente casar Y seguir adelante con lo que esté En caso de que esté en la escuela, sería un poco similar Pero sin embargo, ella no iría ni siquiera a ese lugar Ya que se enfocaría muchísimo o en los deportes O en la brujería, ya que eso le interesa bastante Se ve directamente en la forma en que se viste Y también, obviamente, que le gusta el desorden y ser fugitiva Por eso hay que tener cuidado con Shelly Especialmente cuando te metas un... en este caso, Con su escopeta Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras quién manda Nita sería una niña salvaje Que solamente le importaría su oso O animal con el que esté en ese momento Lo podemos comprobar cuando tiene a su oso pardo Su oso panda Su perro Y su oso abrigado Y obviamente su koala esto lo hace muy tierna, pero a la vez salvaje, ya que ella, siempre y cuando no le molestes su animal preferido, no te hará ningún daño. Algo anda mal. Seguimos con Colt, nuestro alguacil preferido, el cual también es rockero por las noches y además con dos trajes diferentes, el cual obviamente que tiene una personalidad de demasiado control. Él le gusta tener el control de las cosas y por eso es que se apega muchísimo a Shelly Ya que es como una enemistad amistad lo que hace que incluso puedan ser considerados como pareja Él además es pirata y obviamente que le gusta ir, no sé, a la antigua china y vestirse como esa región Pues tenemos a Bull, nuestro chico rudo, un hombre adulto que aún sigue siendo el hombre Musculoso y el tipo loco <ríe> Conocido como el toro En este caso también Puede ser vikingo Y además se dedica a los deportes Tanto del equipo rojo como del equipo azul Nadie. Eso no me lo esperaba Luego tenemos a la niña lista Que se dedicaría obviamente nada más y nada menos Que a construir, a reparar Crear trajes nuevos y torretas nuevas En este caso tiene Hasta la de caballero, hasta una para El verano cuando vaya a la playa e incluso cuando se vuelve malvada y oscura, y la más actual obviamente que es la Tanuki jessie que ahora al parecer ayuda a los mapaches. Es bellísimo. Los pensamientos de Brock estarían vinculados precisamente en ser popular, alguien que se mantenga siempre a la moda y vestido de forma increíble, cuando incluso cuando va a la playa, cuando va a rapear. Incluso hay teorías de que es un agente secreto, ya que hasta él se ha infiltrado en la banda de Bull con este atuendo y obviamente que ha ido a la china, como la mayoría, ya sabrán. ¡Oh! Dice Mike, por supuesto, un viejo loco que no quiere retirarse por el simple hecho de que le encantan las explosiones y ya no quiere ser un minero. Pero, sin embargo, las explosiones siguen siendo lo suyo, así que no deja esa profesión nunca. Incluso en Navidad quiere cambiarse su apariencia. Tanto así que intentó ser chef, pero al final no funcionó y fue reemplazado por una máquina. Hasta que ahora está probando el fútbol y a ver qué tal le funciona en su vida, ya que no es muy bueno en eso. eso ya no es divertido, es el siguiente en la lista es Bo, quien es un antiguo cazador y que vive en paz con la naturaleza, quien viviría obviamente alejado de la sociedad, hasta que fue remodelado. Y una vez que fue remodelado, él cambió su estilo de vida y quiso adaptarse más a la vida moderna, lo que hizo que ahora fuera prácticamente alguien muy antiguo y modernizado al mismo tiempo. En tanto así, que incluso fue reemplazado por un robot de color blanco, blanco con naranja y hasta dorado él se volvió un superhéroe y al final decidió volver a sus orígenes y hacerse un egipcio genial con la mejor apariencia de todo el universo. Ese es un verdadero hombre. Por otra parte tenemos a Tick que sería prácticamente un robot, una bestialidad porque obviamente que sería un experimento fallido de algunas robóticas, entre comillas, Jesse, que podrían haberlo construido con el simple hecho de explotar sería un experimento fallido y no hay mucha información sobre él solamente que ahí está eso es lo que se sabe de él ¡Ah caray! ¡Eso sí me interesa eh! 8bit es una máquina de arcade con una leyenda muy increíble y es que un día cobró vida al ponerle una moneda Este simplemente cobró vida le salieron patas y manos al mismo tiempo y en cuanto lo mataron se dieron cuenta de que podía revivir, era imposible, tenía todas las habilidades de los juegos disponibles, e incluso pudo cambiar su apariencia a una Game Boy, muchísimo más, menos actualizada y clásica. Hasta que un día, tra tratando de evitar que él escapara y hiciera daño a la sociedad, simplemente se infectó de un virus, lo que hizo que ahora todo el mundo esté hecho trizas. Y tenga que ser defendido por otros Brawlers. Pero eso ya es una historia para más adelante. Eso es lo que pasaría si él existiera. Tres días después. La historia de Em se remonta desde hace mucho tiempo. Ya que esta. Al conducir, con, mirando su teléfono. Murió. Y al final fue revivida. Por su tío Mortis. Quien obviamente le dio una nueva vida. Y esta incluso quiso remontarse en las clases. Ya que se pudo vestir con su propio uniforme nuevamente como si no hubiera pasado nada pero sin embargo sigue con sus mismas adicciones después de tanto tiempo incluso después de lo que le pasó un luchador profesional obviamente estaba de repente muy cansado después de tanto tiempo y esfuerzo duro en un día de trabajo cuando de repente le cayó un meteorito y con esto obtuvo poderes mucha más fuerza de la que ya tenía Incluso pudo renombrarse, en lugar de llamarse Primo, se llamaría El Primo. Luego se volvió malo con tantas maldades. Y posteriormente a eso, ganó una gran fortuna gracias a todo su trabajo y esfuerzo. Y su vida secreta. Hasta que un día se enfrentó con un pequeño mozo Quien era llamado Brown. Y le robó sus poderes y actualmente lo ha reemplazado porque ya no saben dónde está el verdadero Primo. Y actualmente el único que existe es el Brown. Sí, ¡El poder es mío! Barley era un cantinero demasiado pequeño cuando de repente este obtuvo una embajecía experta para ser un Batman. Lo que hizo que pudiera incluso tener un nuevo empleo con mucho dinero y hacerse rico y hasta pintarse de color dorado. Pero luego de esto fue enviado por una secta de magos. Quien le ofreció ser un mago de Clash Royale en las aldeas, y reemplazar a veces a los magos en las aldeas de Clash Royale. Pero después de esto, tuvo que recuperar su dinero, siendo una repostera, en el bar de Bull, obviamente. Porque ya no tenía mucho dinero después de ser un mago, ya que eso no te da mucho dinero. Posteriormente tuvo que trabajar como leñador, y al final, mejor quiso retornar el trabajo del mago. poco cantaba con Oliver en las calles cuando de repente se murió y fue revivido, pero esta vez con una piel amarilla, ya que ese era el castigo después de haber muerto, era como un efecto secundario de haber revivido a partir de aquí quiso recuperar su fama y ya solamente se quedó con un fan Ems, que obviamente sería un pequeño y débil empleado que tuvo que incluso indignarse para poder trabajar como un mariachi romántico y al final, tuvo que caer demasiado bajo y se hizo barrendero de los piratas. Ya no tenía mucho trabajo. Esperamos que Poco algún día resuelva su vida. video! ¡Pero es que es el de maizis. Al final tenemos a Rosa, una botánica muy importante que un día simplemente descubrió cómo Plantas contra los Zombies creaba plantas con vida y con ojos. Entonces se robó una planta carnívora de Kersy Dave y se la puso atrás de su espalda. Y ahora, onda por ahí, teniendo un escudo y mucha... Mucha fortaleza Incluso se pudo comprar un asistente Una asistente Pero eso ya será después Y al final Una alienígena llegó del espacio Pero eso ya es una historia que será contada en el siguiente video ese Creo que al final no tuvo nada que ver con lo que dice en el título del video Pero si el video te gustó haré la segunda parte Donde ya incluiré absolutamente todos los Rarles que me faltaron en esta parte Espero te haya gustado muchísimo porque eh, es un video que a pesar de que reciclé demasiadas escenas, casi casi nada de gameplay es nuevo Pero ahí de alguna forma solamente estaba de fondo ya que lo importante era que me escucharan y supieran la historia de cada uno de los ravers Aunque el título diga que cómo serían en la vida real, pero esas son sus vidas A pesar de que son algo paranormales y extrañas, esas son sus vidas, ¿qué quieren que haga? Y al final, bueno, espero que te haya gustado el video Y nos vemos la próxima si quieres más Y la segunda parte, mientras más Visitas consigue este video Mejor para eh, bueno, la segunda parte quiero Es la primera vez que voy a pedir algo porque este video sí que Me, que me tomó algo de tiempo Y es que, mmm, no sé Yo digo que unas mmm, 100 likes Mis videos llegan casi casi a 100 likes Y con eso es suficiente Nos vemos la próxima, adiós ¡Aparece y cumple mi deseo! ¡Let's go!